Porque la verdad es que República Dominicana está saladita y aquí en la provincia de Duarte tenemos que orar. No ha habido nunca un funcionario que sirva que le duele a este pueblo que luche por él, de lo que nos nombran a nivel nacional. Aquí, en lo que a mí respecta, hay un solo funcionario que sirve y que saca la cara, por su pueblo. es el senador Franklin Gómez, que estuvo atravesando por situaciones muy difíciles, aún así estuvo trabajando, y perdió un nieto. Eh, con amigos, él estuvo infectado por segunda ocasión y aún así, la única voz que usted escucha es que un día llama y resuelve un problema después o se agacha o después me le hace como al guachi que se va a operar hoy está operándose gracias a nosotros y a Dios y a los amigos, no a mí, a Dios y a los colaboradores de este programa yo no soy nadie el al Ayuntamiento ahí le prometieron una una ayudita de 10 mil pesos y el síndico terminó dándole 500 pesos y casi una patada para que fuera rápido. Sácame, sácame la mano y da toma 500 pesos. Ese pobre infeliz, que lo que quiere es trabajar. Pero el programa de ayuda es que se está empleando. El ahorro de los 10 millones que dijo que se iba a estar ahorrando. Durante el tiempo de la pandemia, todos los cuartos que se aflaron ahí. ¿Qué ha pasado con eso? Con lo que se está recaudando, ¿qué se está haciendo? ¿Qué hay hecho aquí? En esta demarcación política geográfica. Si usted suma una, una, una cuestión de matemática muy sencilla, yo siempre voy a la calculadorita, porque como yo no soy ingeniero, sí, sí. soy abogado, de 3D. si usted dice, suma 30 millones con recabaciones, recaudaciones, no importa, 5 millones, los 25 que recibe la liga, ahora se multiplicó porque hay un 3% que le concedió a la pero va a dejar antiguo. Usted le da por, yo lo voy a poner 9 meses. ¿Qué se ha hecho aquí? Que justifique que se diga que se han manejado 270 millones. ¿Qué hay hecho aquí? Díganme. Si aquí en los hoyos de la calle se tapan. En cuatro trapas, etapas que pusieron de plástico para los visitantes el propósito, las demás están así. Y en millones 300 mil a móvil con camiones viejos y sucios asqueando la ciudad... Con un sistema precario que no sirve para nada, a la pero cobrándola, eso sí. Fielmente. Déjalo ahí. Porque cada vez que me, digo, me desencanto tanto y yo, siéndole sincero, si tuviera la oportunidad de mandar a mi hijo a estudiar fuera y fuera de esta posible. Pero que nos queda de país, no más nada. Porque lo que estamos aquí, estamos atrapados sin cremer. Porque creímos en el proyecto de Duarte. Y todavía esperamos que aparezca algún pendejo. Por eso que estamos mal. Porque no nos hemos preocupado para que las instituciones funcionen y caminen por sí solas, como los sistemas europeos y americanos. Que viene un presidente y pasa otro y las instituciones quedan funcionando. Aquí siempre tenemos la esperanza en un salvador que se convierte en un dictador y en un ladrón. Por eso es que este país no va a cambiar. Lo dejo ahí. Y ustedes saben por qué no escucha mis predicas esa llamada. Porque ya los que me llamaban, mis queridos, mis amigos, que mira, Pitago, el PLD, el PLD, el PLD, ahora están en su carro, en su botella. Y están calladitos porque le están le está yendo bien. Al que se lo está llevando el diablo al pueblo, a la clase media que lo pagamos todo. Que pagamos el bonogal, el bonolú, que pagamos la juca y los romos que se tiran ahí. Y el romo, por no decir el alcohol y el ron que se tiran en los barrios, los pendejos que están ahí juqueando. Y que pagamos el lujo de aquellos que están allá en Bávaro, en Punta Cara, viviendo como príncipes. Nos pagamos tú y yo, que pues somos los pendejos que nos tienen trancado, que nos tienen cerrado, obedeciendo esta mierda del toque de queda y la cuarentena, que es un negocio para quebrar este país y doblegar nuestra voluntad. A ti y a mí, que somos los pendejos y yo todavía como un cabrón aquí, en mi casa, respetando esto para no enfermar a mi familia. que aquí nadie respeta nada y todo igual. Convertí mi casa en una isla y me retiré en el oasis de la paz provinciana. Decía José Ángel Huesa, el poeta cubano ha sido las cruces La Habana. Como lo dijo Pablo Neruda, en el refugio tranquilo de mi hogar, alejado del mundo, por el mundo me arrastra porque es todo lo que hay. Buenas noches. Sí, dime, hermano. Sí, ¿cuál fue? Uh, de, de, un, de un funcionario, de un, de un presidente del medio del 20 de, de ayer. Ah, sí, sí, sí, yo lo vi ahí cuestión, yo lo voy a poner, ¿cómo no? favor por ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a poner ese pequeño dictadorcillo. Buenas noches. Sí, háblate un poquito más, fu un poquito más fuerte para entender y por eso ya ustedes no escuchan a va saco y demás del PRM ahora yo soy el hombre malo del del PRM porque todo el que es corrupto y lo hace mal yo lo critico ahora yo soy el chico malo porque no formo parte de las bocinas pagas y lambones que cambian por publicidad y que venden y empeñan su moral y su conducta si es así yo prefiero morir como actor, sin esa fortuna mala vida digamos no, Sí. otra no, si sí, hombre, de la misma mierda, Ah, porque todo el mundo está pago ya, ya la prensa PRMista, Milagro y mi amigo la tiene a todo el mundo más palestinado. Recuerda que tienen al mismo padre, el que fundó el PRD fue el mismo que fundó el PRD y por lo tanto. A los que fundaron el PRM es lo mismo. ¿Qué a hacer con no a ¿Qué no? Yo te recomiendo que adopte uno en tu casa, casi a tus hijas, y te lo coma con papa frita, porque este presidente no, no, no, no, no, es pro-haitiano. Eso es lo que tú debes hacer. O múdate, o vete de este país. Vete de este país. Si tú puedes, vete. No te quede aquí, que esto no sirve. Es una basura de país, es una letrina, Esto no sirve para nada. Bien. Vamos a la estupidez del nuevo término acuñado por los comidiotas, la nueva normalidad. Vamos a lo que dice con el periódico Listín brevemente, señor director, para pasar con las informaciones de hoy. A propósito de tener una indicación de los médicos de cuidar mi voz... Tengo que maltratarla parando en el desierto.